Amigos de etcétera. hoy estamos aquí con Juan Maldonado y él nos va a contar un poco sobre las novedades de Honor en el Mobile World Congress de 2022. ¿Cómo está Juan? Muy bien Felipe, muchísimas gracias por este espacio y muchas gracias a todos por estar conectados. Como decía Felipe, mi nombre es Juan Maldonado, soy el PR Manager de Honor Colombia. Estamos muy emocionados de contarles todo lo nuevo que trae la marca ahorita en, en el marco del Mobile World Congress. Bueno, Juan, la pregunta del millón de dólares antes de que realmente nos ilusionemos y es, ¿qué de todo lo que lanzaron va a llegar? Bueno, Felipe, pues ahí nosotros tenemos que darles un anuncio como más local, pero entonces esto va a ser mucho, pues va a ser más adelante, ya en términos más locales en Colombia. Bueno, entonces solamente díganos, ¿nos podemos ilusionar o no? Con, con Honor siempre vamos a estar ilusionados, siempre tenemos productos para ofrecerles todo el tiempo. Bueno, listo. Entonces, eh, vemos que el Honor Magic 4 Pro es un telefonazo, un tote. Pero cuéntele a la audiencia por qué. Bueno, ¿por dónde empezar? En realidad nos estamos enfocando en tres pilares principales. Uno es la fotografía, otro el desempeño y por último la privacidad. Entonces, si empezamos por la fotografía, tenemos que hablar de las tres cámaras que tiene este dispositivo, eh, que tal vez ustedes digan como, ahí pero pues hay dispositivos que inclusive de nuestra marca que tienen más cámaras. Pues bueno, la magia desde el Magic 4 es que este dispositivo cuenta unas, con tres cámaras que trabajan entre sí y la mayor es la de 64 megapíxeles. Pero espéreme, espéreme ahí, que quiero preguntarle algo. Ahora que dijo 64 porque es que usted antes tenía en, en un móvil anterior 108 megapíxeles, ¿no? Y para la audiencia eso es como, teníamos más cámaras, eh, exactamente, y, y más megapíxeles. Entonces, ¿por qué debería pensar yo en, en subirme a uno que tiene menos cámaras y menos megapíxeles? Pues precisamente eso iba. La magia desde el Magic 4, para ser un poquito redundante, es que entre ellos trabajan perfectamente. Tenemos la principal de 64 megapíxeles, que es, que es periscópica. ¿Esto qué implica? Que tiene la capacidad de hasta elongarse 3.5 veces y así alcanzar hasta 100 zoom digitales. 100, que es bastante. O sea, si recordamos un poco del Honor 50, este que estábamos hablando previamente, este tenía 10 en, en imagen y 6 en video ahora volviendo el mayor 4 contamos con 100 zoom digitales con esto pues podemos alcanzar una una distancia muchísimo más larga lo cual trabaja perfectamente con el resto de, de cámaras que una es de 50 megapíxeles que es la angular y la otra es de la ultra gran angular que por medio de ellas convergen perfectamente para llegar a todos estos resultados que estamos hablando perfectamente entonces Digamos que en este caso la cantidad de megapíxeles no necesariamente es definitiva, sino también la calidad de cada uno de ellos y en especial el tema de que la cámara sea la cámara principal del Magic Cuatro, sea, sea periscópica hace una diferencia completa así que eso en imagen y también en video traemos y bueno, más bien nos consolidamos en términos de, de, de asociaciones con marcas y con proveedores de nivel, de nivel global como lo es, como lo es, lo es IMAX esto ya lo veíamos en el Magic 3, que en, en este introdujimos toda esta alianza que, que hicimos con, con IMAX, que para lo, los que no lo conocen son unos principales referentes en términos de cimenta, cinematografía y creación de video. En esta situación, lo que hicimos fue continuar con esta, con, con esta alianza y no solo pues, continuarla, sino apianzándola por medio pues, de toda la cinematografía que, que los usuarios pudieron ver en la transmisión del Mobile World Congress. Juan, veíamos en esa transmisión cosas muy locas que todo el mundo quiere tener en su teléfono, como lo, la parte del log, de, tener, de poder grabar con una gran calidad de, de video, inclusive a 10 bits en 4K. Cuéntenos un poco sobre eso, porque inclusive hablaban de inteligencia artificial a nivel de video. O sea, cuéntenos cómo, cómo lo voy a sentir siendo un usuario. Bueno, aquí un poco, pues básicamente la magia de, de, desde acá es que tenemos que recordar que desde Honor consideramos a todos los usuarios como creadores de contenido y estamos completamente conscientes de que la, la era de la imagen estática... Seguimos en ella, pero pues digamos que ahora necesitamos un salto adicional y por eso es que nuestro enfoque es el video. Y esto lo venimos haciendo desde nuestros primeros lanzamientos con el Magic 3, al igual que el que el Honor 50, porque pues a partir de cada uno de ellos estamos dando avances y adelantos en precisamente la creación de contenido en, en video. Tenemos que recordar el Honor 50 que ten, tenemos seis modos diferentes de multivideo que para recordar igualmente a los usuarios es habilitar tanto la cámara frontal como la cámara trasera para que simultáneamente estén creando contenido no solo el de, de, de mí, digamos como, como creador de contenido, sino lo que estoy viendo hacia, hacia frente. En el Magic 4 continuamos con toda, esta, con toda esta filosofía de creación de contenido puntualmente enfocado en, la, en, en el video. Y como decía previamente, esta, esta alianza con IMAX nos genera unos resultados de otro nivel, que es los 4K, los 10 bits y toda esta creación y más bien grabación de video log, que inclusive podemos diferenciar en, en, en escenarios con, con filtros, con música, con diferentes tipos de atributos que son básicamente del nivel cinematográfico de, de Hollywood. Fantástico. Y también por ahí se nombró un, por, ahí, por así decirlo, un chipset supremamente nuevo, ¿no? El Snapdragon de octava generación, versión 1, que me imagino que ayudará para que cuando yo pueda grabar o usar la cinematografía, no me quede sin batería ahí mismo, ¿no? Claro, es que aquí entra a jugar absolutamente todos los atributos de, que estamos entregando en este celular. Cuando nosotros proponemos un celular, en realidad eh, es, es, digamos, un tom rompecabezas que juegan entre sí para generar Precisamente lo que más buscamos ahí y en este caso era una creación de contenido a otro nivel. Y aquí es cuando continuamos con nuestra, nuestro aliado estratégico Qualcomm. Y continuamos igualmente con, con, con, con su familia Snapdragon, que en este caso es la 8. Tenemos que recordar que el MagicBee, nuestro plegable, eh, igualmente cuenta con, el, con, este, con, con este chipset que es el 8 de primera generación que ya viene eh, 5G y este tiene alrededor de 20% más de desempeño comparado a otras generaciones en términos de, de, de procesamiento y de rapidez y 30% en reproducción de, de video. Entonces, pues aquí juega un papel súper importante el procesador porque es el eh, es, a la vez, tanto el corazón como el músculo que le da al, al celular, pues todas las capacidades de crear el contenido que buscamos. Fantástico, Juan. Y a nivel de batería, ¿qué nos puede contar sobre este nuevo smartphone? Bueno, la batería tenemos 4600 mil amperios, pero lo más, más impactante de esta es que contamos con una, con una carga de 100 watts. 100 watts que, pues feliz, ¿sabes? ahora que eso es una cantidad un enorme, <risa> muy, ¿eh? pero por ahí no lo he dicho todo, esos 100 watts no son de conexión únicamente, digamos, al, al, al celular completamente inalámbrica, también funciona de manera inalámbrica que es precisamente el, el, la imagen que, que se tiene de fondo. Y esa es prácticamente como toda la manera que estamos enfocando en, en nuestro celular, en esta propuesta del, de la serie 4, y es no solo generar, entregar una gran batería, sino esa gran batería que se cargue muy rápido. Y es que carga el 100% en tan solo 30 minutos y el 50% en 15 minutos. Imagínense, 15 minutos ni siquiera lo tiene que conectar. Lo deja en su, en su cargador inalámbrico y en 15 minutos ya tiene el, cargada el 50% del, de, de su batería. Lo cual, esta carga es simétrica, lo cual implica que los 100 watts funcionan tanto para alámbrico como en alambrico. Que pues bueno, entonces ahora que... ¡Wow! Esto es eh, los... Eso es una novedad, porque generalmente alambri, eh, inalámbrico carga mucho menos, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, este es uno de los principales factores aquí, porque pues sabemos que el, el uso diario del dispositivo electrónico es bastante alto. Por eso es que con 15 minutos únicamente de, de, de su carga, ya el 50% de cualquier manera, tanto inalámbrico como alámbrico. Fantástico, pero como no solo smartphones vive el hombre, eh, también lanzaron otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí seguimos avanzando nuestros, eh, nuestra estrategia de ecosistema digital y lanzamos dos productos adicionales. Uno es el smartwatch, que ahí lo tiene en pantalla, es el watch GS3, y también unos audífonos, pero entonces empezamos por, por, por el smartwatch. Entonces, el smartwatch aquí ha sido, digamos que anacrónicamente la propuesta de, de Honor ha sido brindar aún más bienestar a nuestros usuarios. Y precisamente por esto es que se generaron mejores, mejores desarrollos en términos de la métrica de tanto de la saturación como pues digamos diferentes niveles de salud. Pero yendo un poco más allá en términos como del ejercicio, estamos ofreciendo en esta ocasión 100 modos de, de ejercicio, 100 lo cual se une perfectamente con un sistema diferenciado que tenemos de, de, de, de seguimiento, de tracking, que es más orientado a hacer GPS. Que lo que hace es que dentro de estos 100 modos, modos eh, pues también no solo la, el seguimiento a las estadísticas del ejercicio sea muchísimo más preciso, sino también pueda generar muchísimos más alertas de, por ejemplo, de la, de, de la dirección en donde se va o en el punto en donde, en donde se encuentra ahí. Entonces, estos son los principales atributos de, de, nuestro, de nuestro smartwatch, pero adicional eh, tenemos una cancelación de ruido, lo cual muchísimas veces es necesario para el, de una u otra manera cancelar todo lo que está sucediendo a nuestro, a nuestro alrededor y pues de esta manera que no nos moleste nuestro nuestras rutinas de ejercicio. Pero venga, explíqueme un poco, porque la cancelación de ruido generalmente uno la ve en los audífonos, ¿no? Pero ¿cómo, cómo viene en el reloj? O sea, ¿cómo empieza a jugar el ruido ahí? Bueno, aquí va muy de la mano con lo que hablamos previamente del ecosistema, y es que por medio del, del reloj puedo encontrar digamos, como todas esas estadísticas, por ejemplo, de las notificaciones y de los audífonos que tengo también desconectados. Eh, pues ok, y vimos otra cosa bien, pero bien particular que a mí me sorprendió. O sea, el lanzamiento fue súper temprano y esto me despertó, y es unos audífonos que además monitorean la temperatura, esto... ¿Cómo es? <risa> bueno, llega en un punto que es muy necesario, ¿no? El, el, el tema de la métrica de la, de la temperatura por medio de, de, nuestros, de nuestros oídos pues ahí pues, se dice que es uno de los puntos que es más exacta la métrica, la medición de la temperatura y este viene siendo el principal diferencial de nuestros audífonos, los EarPods 3 Pro y es que por medio de ellos podemos hacer métricas, o sea, podemos hacer el seguimiento de nuestra temperatura al igual que generar alertas sobre esto mismo. Juan, y ustedes hablaban de algo bien particular que es la cancelación adaptativa activa de ruido, o sea, ¿cómo se diferencia con esa palabrita adaptativa? Aquí lo, digamos que lo utilizamos de, de una manera, por medio de nuestra tecnología de parlante dual, y por medio de él es que se reciben diferentes tipos de, de, de, de entradas de sonido, y de diferentes tipos de, de, de alertas, de una u otra manera, y así controlar, eh, digamos, como ese nivel de cancelación, porque es muy diferente andar por la calle, Ah, por ejemplo este espacio que, que es cerrado y silencioso entonces ahí está, ahí juega la inteligencia artificial para pues que en diferentes entornos y en diferentes momentos eh, sea, sea útil y pues inclusive pues sea mucho más seguro porque muchas veces el hecho de estar tan desconectados de, de nuestro entorno pues hace que llegue a ser inseguro entonces este es otro de los atributos que llega a, a, a generar como un diferencial en términos de, de bienestar para nuestros usuarios. Juan, había una duda grande. Eh, eh, digamos que previo al, al evento se hablaba del Honor Magic 4 Series, pero solo vimos de la serie el Pro. ¿Quiere decir que van a venir más? En este momento es lo que podemos... O sea, queda, queda ahí, taranana, queda la expectativa. Un poco, un poco, la expectativa. Ok, listo. No, Juan, muchísimas gracias en serio por compartir su conocimiento y esperamos que todos estos dispositivos vuelen rápido desde Barcelona hasta acá para que podamos probarlos y contarles cómo nos va. Claro que sí, Felipe, muchísimas gracias, y a la audiencia que nos estuvo mirando, mil gracias por estar pendientes de nuestra marca, y por favor estén conectados a nuestras redes sociales, que ahí les vamos a dar muchísimos más detalles. Claro de, que sí. Más. Así será, gracias. Y gracias.